Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil, chicos. Este será mi último video de este FIFA Móvil 18. Así que, eh, pues el día de hoy, vengo a mostrarles eh, cómo voy a quedar con mi GRL. Así que, ¿qué les parece? Si lo primero que les voy a mostrar es eh, subir de nivel este a mi refuerzo de habilidad. Esto refuerzo de habilidad eh, voy a llegar al nivel 17. Y esto será, chicos, gracias a que estuve realizando los SBC de los iconos. Creo que es el, el tercer nodo, me parece donde nos dan este eh, 500 refuerzos de habilidad así que pues estuve haciendo casi la mayoría de, de, de esos nodos en los SBC de iconos y pues fue así como conseguí este tanto refuerzo de habilidad que me, que me ayudaron para llegar al nivel 17 eh, en mis refuerzos de habilidad chicos así que eh, creo que con esto voy a subir un punto de GRL eh, ya cuestan ahora eh, 2 millones de monedas este Estar subiendo eh, mi refuerzo de habilidad Pero pues como podrán ver Empecé con casi creo que 98 millones de monedas Así que pues, no hay problema para eh, Subirlos de nivel Y pues pues Solo eso chicos es que ahorita Lo que voy a tratar de hacer es De aprovechar todas las monedas que tengo Pues para eh, Alcanzar un nivel de GRL alto Así que pues no queda más más que estar las gaste y gaste. Así que vamos a, vamos a darle a ver hasta, hasta qué GR le llegó Perdón, hasta, que, hasta qué GR le voy a llegar este a alcanzar. Así que creo que este sería mi último refuerzo de habilidad que voy a subir. Y pues me quedé a 3 niveles de llegar a este al, al máximo de, de, de nivel en los refuerzos de habilidad. Eh, como sabrán, este pues son 20 niveles. Así que yo únicamente pude eh, lograr alcanzar los, los niveles 17. Y pues vamos por acá a mi equipo chicos, porque pues ahora vamos a empezar con la subida de rango. Pero para eso, voy a irme también a, a, a lo que son los, los, el evento de los íconos chicos. Porque, pues tenía varios jugadores, así que pues tuve que realizar los SBC de, de algunos íconos. Para que me ayuden este, en alguna subida de rango, así que vamos por acá a lo que es con los centrocampistas. Y tengo acá ya listo lo que es Mateos Mateos con, con grl 92. El cual me va a servir como carta básica para una subida de rango. Así que voy a entregar esa plantilla para poder reclamar a este, a este jugador. Y pues, como les comento, este pues poder hacer una subida de rango con, con su carta. Chico. Así que pues ahí lo tenemos ya: GR92 matados, tan matados. Así que vamos por el siguiente que va a ser ahora o lo que es un defensa. Igual también este lo voy a usar para eh, una subida de rango. Creo que es este Blank. Déjame ver dónde está. Ok, aquí está. 91 así que también voy a usar su carta básica para una subida de rango así que voy a entregar esta plantilla también para este, poder obtener su carta chicos. Que okay, vamos por él rápidamente. Y tengo todavía eh, otro otro SBC de icono ya comple ya este, completado. Así que voy a ver si lo, si lo hago o no. Para ver si este también puedo eh, aprovechar su carta para, para otro, otra subida de rango más chicos. Así que vámonos a regresarnos a lo que es mi equipo ahora sí. Para eh, empezar con esta subida de rangos. Voy a empezar primero con lo que es la defensa chicos. Así que voy a subirle de rango a lo que es David Luis Creo que lo voy a poder dar hasta tres subidas de rango. Así que vamos a ver si es cierto. Como jugador de GRL básico 91 tengo ahí lo que es Blanc Y de GRL 96 chicos. Pues voy a ocupar este eh, a un jugador así que. Voy a hacer un pequeño corte para eh, llevar a unos de mis jugadores de GR-93 hasta un GR-96. Y regreso acá con el video pues, para hacer la subida de rango, chicos. Bueno, pues ahí está, chicos. Eh, me, me va a costar 1.363.000 monedas para llevarlo a un GR-... Ah, no, perdón, todavía no. Permítame, permítame, no es cierto. Es GR-96, GR-96. Me quedé en GR-95, a ver. Vamos a entregar este otras fichas de experiencia para llevarlo ahora sí a un GR-96. Ahí está, ahora sí chicos 2.181.000 monedas para llevar un QR 96 chicos Sé que son muchas monedas Pero pues como les digo eh, Tengo bastante monedas Y las monedas como recordarán No se pasan para el siguiente eh, FIFA móvil Así que pues es mejor gastarlas Y pues gastarlas eh, en algo que les pueda ayudar Para el siguiente FIFA móvil Que en mi caso son con la subida de rango chicos Así que ahora sí Vamos a darle su, su segunda subida de rango A este David Luis. Me entrego su carta duplicado la carta básica de GR-91 pues voy a entregar a lo que es este Blank Y de jugador GR-96 pues al recién entrenado eh, Wimmer Y ya con esto completo este, los requisitos para darle su segundo subida de rango 2.250.000 monedas chicos y subo eh, un punto más de GRL Y pues vamos a darle el siguiente que Ahora me va a pedir un jugador de, de GR-97 Así que eh, voy a hacer otra pequeña pausa para entrenar a otro jugador este 93 y llevarlo a un GR97 chicos. Ok chicos, pues ya estoy acá de regreso. Eh, 3 millones de monedas para llevarlo a un GR97. Y pues más de eh, 2 millones de puntos de experiencia, chicos. Es lo que me va a costar para llevarlo a GR97 a este jugador. Pero pues bueno, como les digo, este, pues, es lo que tengo pensado hacer. Para este, aprovechar todas las monedas que, que, que tengo en este momento. Así que vámonos para acá al equipo para darle su, su tercer subida de rango a este David Luis. Bueno, pues vamos ahora sí a entregarle los eh, requisitos para subirle su eh, tercer subida de rango a este David Luis. Vamos a entregar su carta duplicada. Como jugador básico de G-92, pues voy a entregar este Blin. Y como jugador de carta de G-97, pues voy a entregar este Wimmer. Al que acabo de entrenar. Y se van a ir 2.500.000 monedas para darle su tercer subida de rango, chicos. Así que vamos por él ya de una vez. Ahí está ya listo. Y vamos a ver qué es lo que me pide para darle su cuarta subida de rango. No, perdón, su tercera. Bueno, sí, su cuarta subida de rango. Su tercera en este video. Y pues me pide eh, un jugador básico 93 y un Gerle 98. Así que, pues creo que voy a llevar ese Sané. Creo que lo voy a llevar un Gerle este, 98, chicos, para darle este, una subida de rango más. Así que, pues una pequeña pausa y ahorita regreso con ustedes. Bueno pues sé que ya listo este sané chicos eh, 1.935.000 monedas para llevarlo a un gr 98 Así que vamos a entregarlo para eh, poder usar como eh, requisito en la subida de rango de David Luis Y vamos a regresarnos acá a lo que es a mi equipo para darle su eh, cuarta subida de rango eh, a este jugador Así que vamos a entregar la carta de duplicado La carta básica de gr 93 Y la carta de jugador de gr 98 chicos Así que pues 2.750.000 monedas más para eh, una, un, una subida más de rango y un punto más de GRL. Y creo que con esto eh, concluiría con mis defensa, chicos. Así que ahora voy a pasar a lo que es a mi medio, a mi medio campo. Perdón. Y voy a entregar a, Bueno, voy a entrenar ahora a lo que es este eh, Jaime Rodríguez para eh, darle otra subida de rango. Así que voy a entregar su carta duplicado. Eh, jugador básico 92 a Mataos. Y eh, pues... Requiere un jugador de GR97, así que voy a entregar, <risa> perdón, voy a entrenar a uno de estos este, GR96. Así que otra pequeña pausa y regreso con ustedes. Bueno, pues ahí quedó ya su eh, punto de GRL que me hacía falta, chicos. 913 mil monedas para llevarlo a un GR97. Y pues este, vamos ahora a regresarnos a lo que es acá mi equipo para entregar este su carta y darle la subida de rango a lo que es a este Jaime Rodríguez. Así que voy a entregar lo que es su carta duplicado. Eh, jugador básico del 92 pues a este Mataos Y como jugador de GR97 pues a este eh, Cristo Wack Creo que se pronuncia así Y ya con esto completo los lo requisitos Y voy a entregar 2.500.000 monedas para su tercer subida de rango a este Jaime Rodríguez este, No sé si eh, me voy a alcanzar el, el dinero y los puntos de experiencia para poderle dar este son otra subida de rango Aquí lo que tendría que hacer es ir al mercado y conseguir un jugador de GRL básico 92 Porque no tengo ahorita ninguno La carta duplicada pues sin problema la puedo conseguir Y pues el jugador de GRL 97 pues igual eh, Entrenaría a este jugador de GRL 96 un punto para poder usar Pero pues, ahorita, ahorita voy a ver si me, si me alcanza el, las, las monedas Y pues también este los puntos de experiencia Ahora vamos a pasar ¡Cállese bueno pues ahora voy a pasar lo que es a mi delantera chicos, así que eh, voy a empezar con este sala, voy a ver si le puedo subir este eh, un punto más de rango, eh, tengo su carta duplicado, tengo su jugador básico de gr 93 y ocupo gr eh, 98 chicos, así que eh, voy, voy a entrenar a esos, eh, esos jugadores del 96 para llevarlo a un gr 98, así que otra pequeña pausa chicos, perdón, y ahorita regreso con ustedes. Ok, pues ahí está ya en GR98 chicos eh, 1.233.000 monedas Para eh, darle este, dos puntos de GRL a este jugador Y pues con eso eh, poder usar para los requisitos de, de la subida de rango de Mohamed Salah Así que vamos a regresarnos acá Y vamos a darle su, segun, su, su cuarta subida de rango perdón. Vamos, Voy a entregar su carta duplicado Jugador básico de GR93 Y de GR98 pues vamos a dar este a Richarlison Al recién este entrenado y pues me va a costar 2.750.000 monedas para eh, otra subida de rango a Mohamed Salah. Y pues un punto más de GRL a, para mi equipo. Y ahora va a tocar el turno de Cristiano Ronaldo, chicos. Vamos a ver qué es lo que me está a, haciendo falta. Por básico 93 ahí está. De 98 pues puedo subir este a, a uno de los de 96. O bien usar este una carta de 98. Y me va a hacer falta suplicado, chicos. Así que. Voy ahí al mercado para a, adquirirla. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno chicos, pues ahí está. mil monedas para adquirir este, la carta duplicada de Ronaldo. Eh, creí que el precio iba, iba a bajar por estar ya tan cerca lo que es el, el, el reset. Pero pues no, al parecer no. Así que eh, vámonos ahora sí a nuevamente a mi equipo para darle su eh, cuarta subida de rango a este Cristiano Ronaldo. Así que vamos a, voy a entregar su carta duplicada. De jugador de GRL 93 pues voy a entregar este? Andrés Silva. Y este de jugador de GRL eh, 98 pues voy a entregar este a. Creo que voy a dar a, a Lemar. Pues 2.750.000 monedas más, chicos, para darle eh, otra subida de rango Cristiano Ronaldo. Y con esto adquirir este un punto más de GRL. Ahora sí, me regreso acá a mi equipo para ver cómo va este. Mi GRL. Estoy en 152 apenas. No, perdón, perdón. En 153, 153, chicos, estoy. Este, Déjenme revisar un poco a, a ver qué es lo que puedo hacer. Bueno, pues tuve que ir al mercado, chicos, para eh, adquirir dos cartas de Mohamed Salah. Porque creo que este, puedo darle dos subidas de rango más a este jugador. Así que voy a regresarme acá a mi equipo para eh, ver qué, qué es lo que me hace falta para conseguir de estas subidas de rangos. Tengo ya su carta duplicados. Eh, jugador de GR94, puedo usar uno de esos de 96. Y de GR99. Pues voy, voy a tener que entrenar ese eh, Iguain a un GR98. Así que voy a hacer otra pausa, chicos. Y regreso con ustedes. Bueno, chicos, pues ahí está. Me va a costar mil monedas para llevar a, a Iguain a un GR99, chicos. Y ya poder usar este, su carta para la otra subida, otra subida de rango más a Mohamed Salah. Así que eh, me voy a regresar a lo que hace mi equipo, chicos. Para eh, conseguir ese, esa subida de rango a Salah. Y vamos a ver si le puedo dar la, la la sexta subida de rango así que voy a entregar su carta duplicado jugador de GR94 pues voy a entregar uno de estos de 96 y de jugador de GR99 pues a Higuaín. ya con esto completo los requisitos y se van 3 millones de monedas chicos para su quinta subida de rango de Mohamed Salah y un punto más de GRL así que vamos a regresarnos acá con él Ok, carta duplicado, GR95 y está, pues exactamente voy a alcanzar a darle su sexta subida de rango a este jugador chicos Así que voy a entregar la carta duplicado, eh, GR95 eh, voy a dar este Nani de 96 Y de jugador de GR100 pues voy a entregar la carta de Cristiano Ronaldo chicos La que adquirí en el evento de eh, pretemporada Y pues con esto eh, alcanzaría, eh, creo que sería el mayor rango que voy a dar a mi equipo que sería el sexto y me va a costar 3.250.000 monedas para darle su sexta subida de rango a este jugador, chicos. Creo que eh, sería toda todos mi subida de rango este, en mi, con mis atacantes, chicos, en mi delantera. Voy a, ahora a ir con este son eh, a ver cuánto me cuesta en el mercado su... Bueno, adquirir la carta de, de jugador de general básico 92. Así que eh, voy a ir a buscarla y ahorita regreso con ustedes, chicos. Bueno chicos, pues encontré la carta de eh, Leonel Messi en, en MCO, eh, me costó 9.659.000 monedas chicos, fue la eh, carta eh, más barata que pude este, encontrar en el mercado, así que pues ni modo, eh, es lo que tuve que gastar para eh, poder obtener este, un, un punto más de GRL y una subida de rango para esta zona, así que, eh, ah, pero me faltó su carta duplicado chicos, me, me, perdón, me faltó su carta duplicado. Bueno, pues ahora sí chicos, ya la conseguí, este, vamos acá a mi equipo para darle su tercer subida de rango a este jugador Y ya con eso, eh, no sé si voy todavía a poder dar este, una subida de rango más a uno de mis jugadores Ahorita voy a revisar chicos, pero por mientras pues vamos a ese son para darle su tercer subida de rango Así que, su carta duplicado, Ah, no es cierto, no es cierto, espérense, todavía, <ríe> todavía me falta entrenar a este jugador a un GR97 chicos, permítanme y ahora sí chicos, ya con esto este, pues voy a poder usar su carta. Me cuesta, me, bueno, me va a costar 913 mil monedas para llevar un GR97 chicos. Y ya con esto podría este, a completar este el requisito para la subida de rango de esta Así que eh, vamos a dársela de una vez. Voy a entregar lo que es su carta duplicado. La que acabo, acabo de, de adquirir en el mercado. Eh, voy a entregar a Leonel Messi que también lo acabo de adquirir en el mercado. Y su, su carta de jugador de GR97 pues voy a entregar este Cricho Espero que se diga así. Y pues 2.500.000 monedas más, chicos, para este darle su tercer subida de rango y adquirir otro punto más de GRL. Ya con esto eh, creo que estoy en un GRL. A ver, déjenme checar. Mayor GRL. Ok, 156. 156, chicos, muy bien. Y pues no sé si pueda dar otra, otra subida de rango. No, chicos, esto voy a revisar. A ver, vamos a ver con este Maldini. Pues no, no tengo ni jugador de GR92. Eh, pues creo que va a ser todo chicos Creo que va a ser todo lo que voy a poder subir No creo este Poder, poder dar otra subida de rango este, Ya que no tengo eh, jugadores A ver vamos a revisar vamos rápidamente a ver a ver, Vamos viendo vamos viendo eh, No tampoco por acá Pues no chicos creo que creo que hasta ahí llegué Es todo lo que voy a poder Es todo lo que voy a poder subir de, de GRL chicos 156 Y además no creo que poder ya el, este, eh, el evento de eh, pretemporada y, y este, de viaje estelar está ya por, por terminar. Le quedan este, 25 horas para que termine el evento. No sé si pueda este, conseguir a otros jugadores ahí de, de Forja de Estrella que me ayuden a, este, a subir de GRL. Pero lo que sí voy a, a tratar de hacer chicos es este en el ataque enfrentado eh, pues, llegar. Llegar a este. A, a campeón FIFA. Este... Voy a ver si con el GRL de 156 me alcanza para poder llegar a este campeón FIFA. Y de ser así, pues ahí se los voy a estar este, mostrando ahí en el grupo de Facebook. Que si no están este, en el grupo, pues les aconsejo que se que manden solicitud para que estén ahí este, eh, pues, compartiendo información, este, pidiendo ayuda o algún tip que quieran también este, dar. Entonces hacen la vuelta ahí al grupo, chicos, pues para estar este, en una comunidad de, de FIFA móvil. Y pues al parecer va a ser todo, chicos.